Natalie Pérez defendió a su novio. Debido a las críticas que recibió su pareja, la actriz realizó una publicación y dejó un mensaje muy profundo. Entra a la nota. Natalie Pérez estalló de furia cuando varios usuarios de Instagram criticaron el aspecto físico de su novio, tras una publicación que había hecho. Por eso, la artista volvió a realizar un nuevo posteo respondiendo a todos los detractores. Él es mi bombón. Esta foto la saqué porque era la última mañana que compartíamos del verano, él va con basura en la mano porque siempre levanta lo que la gente tira en la playa, eran las 7 am. Nos habíamos despertado porque él tenía que trabajar allá lejos donde trabaja, lejos de acá pero cerca de allá del mar del horizonte, eso es lo que le gusta, escribió. Luego agregó, a mí también pero de momento no coincide con mi trabajo. También tiene un poco mal sacados los pelos del pecho por mí, se nos quedó sin batería la máquina, a mí siempre me pasan esas cosas, el tema es que cada tanto se rebaja por el calor que le ocasiona. Natalie Pérez defendió a su novio. Debido a las críticas que recibió su pareja.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 Natalie Pérez defendió a su novio de los haters y se hizo viral. La actriz enfrentó a quienes criticaron con rudeza a su pareja y luego realizó un contundente y profundo descargo. Mira. Natalie Pérez publicó, como muchos famosos, fotos con su novio y un lindo mensaje por el Día de los Enamorados. Sin embargo, algunos de sus seguidores prefirieron criticar al caballero y hasta cuestionar su belleza. Las respuestas de la actriz fueron tan picantes que se hicieron viral. Luego, realizó un extenso y profundo descargo. Amor a distancia no es para todos. Amores complicados. Amores no perfectos. Cada amor es único punto ojalá la vida nos encuentre más juntos y menos separados. Feliz día a los enamorados y a los guardavidas, escribió Natalie junto a dos fotos con su novio de toda la vida. En una de ellas, se puede ver cómo el joven agarra un pecho de la actriz. Si bien muchos seguidores dejaron mensajes positivos y llenos de buena onda, otros prefirieron cuestionar la belleza de su novio y hasta criticarlo. Natalia no dejó pasar la situación y respondió a gran parte de los mensajes. Un mensaje en especial hizo que el tema se convirtiera en viral y muchos más saltaran a defender a la actriz y su pareja y la felicitaran. Horrible, ¿qué le viste? Escribió una usuaria. La verga, lanzó Natalie y la red explotó. Otro le escribió, ¿le regalaste la permanente de rulos en el pecho? ¡Dios mío! A lo que Natalie respondió, ¿pero qué hombre viste con pelo lacio en el pecho mujer? Te podías haber esforzado nena, tiró otro Follower. Tal vez te da la esperanza de tener alguna vez una novia linda. Porque vos. No ese o ese nada bonito. Contestó la actriz. Otro señor le puso, y para colmo le falta el comedor. Naaa. -ah -ah! Filosa, Natalie le dijo, Jorge, vi tu Instagram. Te faltan los dos dientes de atrás cuando sonreís. A tu mujer parece que no le importa. Luego de sus picantes respuestas, Natalia hizo un descargo en el mismo post y pidió a los agresivos de hipócritas, chusmas, atrevidos y violentos. Me gusta el hombre, el macho. Todos los hombres tienen pelos salvo que estén muy metrosexuales y se afeiten, prefiero a este oso y no un pinchudo afeitado, prefiero a este que tiene cara de borracho pero ni cerca está de serlo. Prefiero que ninguno de ustedes opine si es lindo o es feo si es gordo o si es flaco. Simplemente es un celebrar del amor. Lo conozco a él y a toda su familia desde que tengo uso de razón. Por suerte que me enamoré de este y no de algún boludo que esté todo el día en el gimnasio o en un local de ropa o que levante minas por Instagram o sea un empresario garca. Acá estamos. Siempre con lo simple. Un tipo que me enseña de libertad, que no tiene nada que ver con mi mundo, que no le interesa tener Instagram y leer las cosas lamentables que a veces me toca leer a mí, expresó.